Excelente tarde, tengan todos ustedes, amigos y amigas, que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a Prevenir Es Salud, un espacio que dedique la producción y la dirección del canal parlamentario para conversar sobre temas tan fundamentales en la salud. El día de hoy contamos con la presencia del doctor César López, inmunólogo Pediatra del cent Centro de Salud San Francisco Buitrago, sí. ubicado en el distrito número 4 de Managua. Con él vamos a estar conversando sobre las infecciones urinarias en nuestros niños, cómo evitarlas y cómo tratarlas. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Un placer tenerlo. Muchas gracias. ¿Cuál es su otra especialidad, me dice? Sí, yo soy también alergólogo. Alergólogo. Muy poco alergólogo. Sí, sí pocos. Un poco. Y mucho de la... Y Las muchas gracias. Sí. sí, muy sí. importante. Vamos a aprovechar su, sí. su visita sí, hoy claro la, Sí, claro que sí. El vasto conocimiento que usted tiene en diferentes especialidades. Para eso estamos aquí, pero vamos a tratar de hacer esto bastante sencillo, pues, porque para la población es muy importante. La infección de vía urinaria ahora, a mí, por lo menos personalmente, me causa una impresión eh, grande en mi corazón, porque es difícil ver como un niño que tiene un desarrollo psicomotor adecuado, bonito, hermoso, como decimos nosotros, pues de repente comienza a tener infección de vías urinarias que progresan, se maltratan o están cultivándose en la casa no. sin tomar las medidas apropiadas y eso puede llegar al riñón. Sí. Le comienza a dañar el riñón y una vez que el riñoncito es eh, sometido pues, a semejante tensión y las infecciones lo pueden llevar a una insuficiencia renal crónica. ¿sí? y eso, esos niños deteriorados en su crecimiento, deteriorados con diálisis es bastante difícil pues poder ver a un niño que un día lo pudo haber visto entrando, brincando al consultorio alegre y todo, y de repente nosotros miramos al niño que viene involucionando en su desarrollo es difícil pues, pero es importante por eso conocer todas estas medidas que la población, son fáciles de hacerlas y que la población las puede conocer perfectamente Ahora, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Se pueden confundir estos síntomas de la infección urinaria con una irritación. Es muy frecuente que nuestros niños y nuestras niñas, en edad temprana, por el uso del pañal, va el famoso el pamper, famoso pamper, o la limpieza inadecuada con quizás toallas que tengan olores fuertes. El, el mismo lavado de la ropa también, doctor, que muchas madres, muchos padres de familia lavan la ropa de los niños con la ropa de los adultos incluso la ropa interior se revuelve un solo revoltijo ahí. No eso también, mezcla. el uso abusivo de cloro, no sé si detergente también, pueden bueno. afectar y pueden confundir una irritación con una infección o no Sí. Ahora, Hersey Children, que es uno de los que más se parecen en, en Europa, en España, porque fuimos colonizados por ellos, y ahora nosotros tenemos bastante parecidos, también es auspiciado por la Academia Americana de Pediatría. Y entonces ellos, en la frecuencia que sacaron allá en 1917-18, dicen, por ejemplo, los niños tienen menos infecciones urinarias que las niñas, y la, los niños, mm. por ejemplo, tienen el 1%, de los niños antes que lleguen a los 11 años. O sea, 10 años, 11 meses, 29 días. Entonces, ellos tienen el 1%, la, las niñas tienen un poquito más, tienen el uh -huh. 3%. ¿eh? Pero normalmente eso está relacionado más bien al, al cuido. Yo diría aquí, especialmente aquí en Nicaragua, con el calor que nos, es, que es nos pone, es, creo que es una de las principales... Este, aflicciones que tenemos, ¿por qué? Porque tenemos a veces algunas costumbres que tal vez no son adecuadas o no estamos sobre el cuidado del niño. Es decir, a veces cuando el niño viene chiquito, ¿verdad? Entonces nosotros la agarramos, le ponemos un gorrito, le ponemos una, una camisetita y después encima una, una chaquetita y después el... el ¿Sobre un, ropa? El, el, el pañal. Y después del pañal el pamper y una calcetita y unos calcetines entonces, y entonces lo tienen y uno sale a ver a la... A la, de la consul, del consultorio y sale a ver a la gente ahí afuera y de repente yo miro un botetito como decimos nosotros de, para qué cuerpo. y lo mira el niño está sudado sí. ¿sí? y entonces esa eso lo llega a deshidratar y entonces al deshidratarse el, y no alimentarse frecuentemente por el pecho materno entonces tiene menos menos menos líquidos en su cuerpo se deshidrata y esa deshidratación no puede llevar a tener eh, aumento del calor ¿Ya? dentro del cuerpo es fundamental eso, ¿no? un niño que no está siendo amamantado exclusivamente por la leche materna va a presentar problemas de deshidratación en un futuro cercano es el, verídico eh, lo que pasa es de que a ver, no, el, la madre a veces no tiene todo su, el conocimiento claro de que cuando está amamantando al niño no está gastando ¿ya? no tiene que estar tomando algunas medidas especiales para amamantarlo el niño lo tiene dispuesto inmediatamente. Entonces, entonces, ella lo tiene y el niño la busca. ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos a madres que están eh, alimentándolos con fórmulas artificiales, porque todas esas fórmulas artificiales son de vaca. Claro. Dios nos hizo para el hombre, humano. humano. humano. Sí. <ríe> y entonces ya te ponerle una fórmula artificial eso no, no puede confundir. Ahora tiene que estar con el acuerdo, tiene que tener los biberones, tiene que estarlo hirviendo, tiene que estar poniendo y entonces se me pasó la hora y el niño y entonces comienza y ya hay un contratiempo. Cuando ella está lista tiene no, su no, pecho y todo, pecho. entonces lo tiene práctico, lo tiene al momento que el niño quiere y se mueve, se promueve en la, la lactancia materna en todo el sistema de salud en el cual nosotros le decimos mire la lactancia tiene que ser a libre demanda entonces el niño cada vez que se pega se está hidratando, es una de las consecuencias que lo puede llevar a deshidratación sin embargo hay algunas otras medidas también que nosotros debemos una de las principales diría yo de, nosotros debemos de reconocer una cosa todas las damas y ahorita estamos hablando de los niños pero todas las damas todas la, la, las mujeres tienen luretra más corta que el varón sí. entonces ellas son más susceptibles a tener infecciones de vida urinaria por eso dije, dije al comienzo que es el 3% en las niñas y el 1% ¿No? ¿No el en los varones porque la uretra es más larga y entonces la contaminación es menos frecuente. Entonces, ¿cuál es el principal problema que hay ahí? El principal problema es la contaminación con las heces, porque siempre nosotros debemos de tomar un, un este, una toalla, un, con lo que le están limpiando, el mismo pañal, pero nunca debemos de pasarlo dos veces, casi siempre nosotros hacemos esto. Sí, es cierto. Ya. Entonces las bacterias son facilísimas. De, bueno, nosotros aquí tenemos el, el ejemplo de, actual de la, de la pandemia. El coronavirus es un virus que puede atravesar incluso hasta la porcelana. Entonces imagínense cómo no puede atravesar otras cosa. Entonces así, pero no solo el coronavirus, también las bacterias, también otros virus. Y entonces ellas pueden atravesar y estar en la superficie del pañal aunque yo lo mire limpio. Entonces cuando yo hago esto y le paso dos o tres veces entonces ellos tienen ese problema ahora, con la relación a la pregunta usted me dice, esto se puede confundir claro, la primera confusión es con la hidratación entonces uh -huh. yo tengo que examinar al niño y verlo verlo si está hidratado uh -huh. una vez que ya está hidratado entonces yo digo, bueno esto sí puede ser una, una infección de vía urinaria porque se puede presentar únicamente porque el niño vomita ¿ya? Uh -huh. cuando nosotros tenemos un niño chiquitito entonces él a veces ni llora, ¿eh? porque tal vez nace de bajo peso, porque tal vez está muy pequeño. Y entonces, pero uno lo ve y él no quiere alimentarse. O sea, no, ya, la mamá, uno le pregunta, a veces hay técnicas también que el médico, creo yo, que eso lo debemos de desarrollar. El médico debe aprender los dos lenguajes, el altamente científico y debe de, de, de aprender el lenguaje con que la población nos entiende. Uh -huh. Entonces uno le pregunta, mire, ¿y su, usted le siente la boquita más caliente en el pezón de lo normal? Entonces, la madre puede percibir eso. O decirle, mire, el niño está comiendo menos de lo normal. O mira usted que está haciendo como náuseas, quiere, quiere, quiere vomitar, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una infección de vía urinaria a un niño menor de dos meses. ¿Yeah? Entonces, claro, ya después, ya más grandecito, entonces viene variando. Pero puede ser incluso antes de los seis meses la pura fiebre. Ah, fiebre. Nada más fiebre y entonces, y uno le busca, claro, el médico es obligado prácticamente a investigarle otro foco infeccioso cuando yo no le encuentro otro foco infeccioso y ha aparecido fiebre debo tener en cuenta siempre la infección de vías urinarias porque aquí en el Ministerio de Salud, sus investigaciones y su y su comportamiento ya, epidemiológico nosotros tenemos y casi todo el mundo sabe pues que las principales causas de muerte y mortalidad son la diarrea y la vía respiratoria, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidarnos de otra cosa también, porque decir que un niño menor de 11 años se enferma, el 3% estamos hablando de 3 de cada 100. Sí. O sea, cada 100 pacientes, yo miro eh, 20 pacientes diarios, en, en, una una en, en una semana ¿verdad? ya puedo ver 100. Sí. ¿ya? Entonces, 3 de esos pudieron haber llegado con infección de vías urinarias. ¿eh? Entonces, no lo debo de perder al tiempo. Y... Tengo que tener el cuidado de explicarle a la madre pues, acerca de esas medidas. Algo muy importante que usted dijo, los síntomas iniciales, una, por ejemplo, un niño recién nacido, un niño menor de dos años. Hay diferentes síntomas, ya en un niño, por ejemplo, preescolar, de cinco a más años hablando claro. de los síntomas de la infección urinaria, doctor, sí. ¿cuáles son? ¿Cómo claro. se diferencian? Fierce, pues, solo quiero hacerle una salvedad de que también la infección de vías urinarias puede ser asintomática. Ah. ¿ya? Igual ahora estamos acostumbrados a decir asintomático. ¿Vos te dio asintomático el coronavirus? Pero, vos? No, no has síntomas. Porque las enfermedades así son. A veces nosotros eh, que, eh, queremos ver las cosas como extrañas, ¿verdad? Porque estamos puntualizando una cosa o queremos darle énfasis a otra. Le quiero dar énfasis a una cosa y entonces quiero que se perciba otra. Pero todas las enfermedades pueden tener un comportamiento asintomático y también las infecciones de vías urinarias. Entonces yo tengo que ver. Por eso los niños tienen que pesarse, tienen que medirse siempre. Siempre tiene que estar alguien ahí haciéndolo. ¿Por qué? Porque a veces el simple hecho de que el niño no medra, que el niño no va creciendo adecuadamente. Bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Y el niño está sano, come bien, aquí bebe bien, se mueve bien, está bien, pero no crece. No, aquí hay que investigarle esta cosa. ¿Sí? Y una de las cosas que debemos de investigar es la infección de vía urinaria. Entonces, ya en los niños que son un poquito mayores, así como me está mencionando, pues los preescolares, pues que van de los dos, desde ya de los mayores, los pues, de los, hasta, hasta los seis años. Entonces, esos niños generalmente ya están controlando sus efínteres, los músculos están más maduros, y entonces ellos ya logran controlar de no orinarse en la noche. ¿Ves? Uh -huh. ¿Sí? Pero de repente la madre puede decir, bueno, el niño no se orinaba, pero se comienza a orinar. Ajá. Entonces, pero no le llama la atención para la infección de vía urinaria. Pues, sí. Yo quisiera que de ahora en adelante, todos los que están viendo, Ajá. que están percibiendo eso, tengan en cuenta eso. Porque cuando el niño ya ha dejado de orinarse ¿verdad? y de repente comienza a orinarse de nuevo, ¿Qué es lo primero que pensamos? Le digo porque he visto muchísimo, yo tengo 20, 30 20. años de ser médico, y he visto, ¿qué me dice primero? Es que es mañoso. ¡Excelente! <risa> es Qué mañoso, es que, es que él, ahora es que le está agarrando eso, es que no. Mm. no, entonces, no, sí, pues puede ser que sea mañoso, pues. pero digamos sea lo último que vamos a, ah. a, a estar considerando. Yo tengo que considerar una causa por la cual el niño está cambiando su comportamiento. ¿Ya? Y una vez que ya examino eso y miro que ya todo va ah, y todo le salió normal, bueno, entonces hay que acostumbrarlo. Porque el problema es que el ser humano tiene un desarrollo de cada uno de sus órganos de acuerdo a un proceso. Mm. Yo no puedo decirle a un niño, eh, ¿y por qué estás haciendo? O sea, una, es una forma eh, aterrizadora de ater aterrorizar al niño para educarlos. Mira, yeah. En el caso de, de los niños que se orinan, ¿qué, ¿qué relación tiene con la con la infección urinaria, doctor? Un niño que de repente sí, se orina porque, es, por los esfínteres. finter, son no controlan el Finter? Son, exacto, sí, o sea, no. El problema es de que ellos, eh, cuando perciben una bacteria, uh -huh. hay una, la que es ejemplarizada en casi todito, y la, la más frecuente se llama charichacoli. Entonces, esa, esa coli tiene una, una capacidad... Porque alrededor, ha de cuenta que este vaso es un echarichacoli, pero que sus bordes no son lisos, sino que aquí tiene unos pelitos, ¿ya? Y entonces esos pelitos le ayudan a irse agarrando de la, del tejido superficial de la uretra, ¿ve? Entonces, en ese momento que está sucediendo todo eso, también se liberan sustancias, porque el sistema inmune, nosotros ¿no? tenemos un sistema de defensa, Yeah, por eso la inmunología. Entonces, el sistema de defensa me defiende. Y entonces llega y ahí hay una reacción inflamatoria. Entonces, ya es sin reacción inflamatoria como que yo me haga aquí un golpe así, me roce fuertemente, y entonces ahí ya me duele. Ah, claro, ya voy escondiendo la, la mano ahora para no golpearme. Entonces, ahí está irritado. ¿Ya? Mm. una vez que ya es irritado entonces pierde la capacidad neurológica oh, para, poder, sí. para poder percibir Detener bien sí. como que si usted se haga una lesión aquí encima, una abrasión así una, una fricción fuerte entonces yo vengo y lo toco y si es solamente superficialmente, usted no me va a poder decir si lo toco con una aguja o si lo toco con el dedo o si lo toco. ¿Por qué? Porque ha perdido la sensibilidad. Esa capacidad. ¿ya? Oh. Entonces, la inflamación me transforma mucho a muchas cosas como esa. Además de que cuando eso ya va avanzando, claro, ya caemos también en la disfunción muscular, en la difusión del órgano. Pero él no sabe, no logra percibirlo bien y tiene urgencia por ir al, al baño. Ya no es igual que el niño normal que siente la necesidad porque la vejiga se creció lo suficiente, hizo un estímulo neurológico y mandó pues el mensaje al cerebro para que diga que ya tiene que orinar. Importante eso que usted está diciendo, entonces cuando el niño se orina en la cama, no hay que descartar que sea una infección urinaria, ir inmediatamente donde el pediatra. Vamos a hacer una pausa doctor, cuando regresemos vamos a ir hablando más de este importante tema, infecciones urinarias en las niñas y niños cómo evitarla y cómo tratarlo. Usted no cambie de canal ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir el Salud a través de la señal del canal 98. Gracias a los amigos que nos sintonizan a través de Facebook y en YouTube. En Facebook aparecemos como canal parlamentario de Nicaragua y en YouTube como canal parlamentario NIC. Hoy contamos con la presencia del doctor César López, pediatra del Centro de Salud Francisco Uitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Con él estamos conversando sobre las infecciones urinaria en nuestros niños. ¿Cómo evitarla y cómo tratarla, doctor? Muy importante la clasificación. Hay vía, hay infección urinaria en vía baja y vía alta. Explíquenos brevemente en qué consiste. Sí, bueno, nosotros tenemos la vía urinaria principalmente la uretra, la vejiga y los ureteres. Se parece la palabra, pues, pero uretra y ureteres sí, es diferente. Es diferente. Ahora, ¿cuál es el problema, por ejemplo, si yo tengo una infección que es solamente en la uretra? ¿Y cuál es el problema si pasa la uretra? Entonces, como le explicaba a la vez la, anteriormente, esas bacterias tienen esa, esos pilis, esos pelitos, por los cuales ellos se van agarrando del epitelio de la vía urinaria y van ascendiendo. Van ascendiendo al riñón. Entonces, si yo lo tengo solamente en la uretra, entonces esto es más fácil de eliminar. Pero cuando ellos ya pasan de la uretra, pasan a la vejiga y pasan al, ure, al ureter, entonces ahí sí ya se me vuelve complicado porque fácilmente pueden llegar hasta el riñón. Uh -huh. ¿ya? Y entonces ya cuando llega el riñón, ahí tenemos unas cosas en el riñón que nosotros le llamamos en medicina pelvis. pelvis. ¿ya? Entonces por eso eh, cuando se infecta y se produce una inflamación se llama pielitis. Pero si ya nosotros estamos considerando que puede estar pasando al propio riñón, entonces ya le decimos nefritis. Entonces puede ser una pielonefritis y una pielonefritis hay que tratarla normalmente con vía parenteral, con inyecciones. ¿Por qué? Porque fácilmente me puede dañar el riñón. Oh. Y eso la puede llevar a consecuencias de sepsis también al niño. O sea, esa infección no solo está en la vía urinaria, sino pasarse a la otra cosa. Ahora, cuando nosotros tenemos una infección de la vía urinaria baja en la uretra, entonces fácilmente nosotros podemos aumentar el flujo, porque el problema es que muchos de nosotros, incluyendo los adultos, ¿ya? bebemos poca agua. Mm. Y hay personas, yo me encuentro con personas que me dicen, no me gusta el agua. Me da asco el agua. Entonces, eso no es correcto. Bueno, nosotros tenemos que ingerir bastante agua y el propio flujo, el contraflujo, porque la bacteria viene subiendo, ¿verdad? Sí. Ella viene subiendo, pero el flujo importante que viene desde de, de, el riñón se pasa llevando una buena cantidad de, esa, de esas bacterias y las elimina. Ahora, cuando yo ya las tengo en la, en, la, en la vía alta, ese problema ya se me complica más porque el flujo ya no es igual. Ya se, ya se pueden esconder incluso en algunos pliegues que hay ahí y ya no los puedo sacar. Entonces, pero en el niño, por ejemplo, en el niño que, que tiene menos de 11 años, esos niños pueden tener algunos otros síntomas que nos pueden llamar la atención. Uh -huh. Por ejemplo, hay niños, aunque más raro, es más común en los niños menores de 2 años, pueden tener estreñimiento. Uh -huh. ¿ya? Y entonces comenzamos nosotros a darle tratamiento para el estreñimiento y que y tiene, hace cosas... Y entonces, y no le exploramos a veces en la infección de vías urinaria. Y una relación muy importante es que siempre la función de motilidad que tiene el intestino con la infección de vías urinaria. Hay una relación bastante grande. Hay una relación bastante grande porque nosotros estamos tenemos un nervio que se llama vago. Realmente es vago porque viene desde aquí, desde la cabeza vale, hasta el abdomen <risa> entonces y ahí hay esa relación entonces cuando nosotros nos encontramos con ese con ese tipo de problemas debemos de investigar en la infusión de bio urinaria y eso es común, eso es más común que cualquier otra relación con cualquier otra enfermedad importante, un niño que se orina un niño con estreñimiento puede tener una infección, estamos, una infección de urinaria. vías urinarias. Sí, oh, así sí. es. Entonces nosotros lo encontramos en diferentes pues en diferentes estadios. Entonces cuando el niño tiene una, ya más de, de cuatro años, entonces el niño es más fácil porque ella dice eh, me duele aquí o me duele aquí. Y ya incluso hay niños que nosotros llamamos un signo de paternaski, se llama, o oh, de puño percusión. Le ponemos la mano así, le golpeamos y entonces el niño ya puede decir que el dolor se le va hacia adelante y luego hacia abajo, siguiendo la ruta del del uretra, de la uretra uh -huh. y de la vía urinaria. Entonces eso ya me puede estar dando también una luz, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas veces puede ser que estos niños menores de dos años, menores de tres años, ellos solamente tengan fiebre. Ya. La pura fiebre y nada más, a veces vómito, y eso es lo que me, me lleva a pensar en esto. Importante eso. además del agua, doctor, para, para, para que estas bacterias se bajen, sí. es lo cítrico. Ah, yo yo le decía da... los cítricos la limonada. Una, un niño o una niña con infección urinaria o que esté pre presentando repeticiones, infección urinaria, porque también las repeticiones son a causa de la mal que se trató mal y no necesariamente fue el médico sino el padre de familia que no le dio el medicamento como es, pues uh -huh. y eso comúnmente ocurre que ya cuando el niño muestra mejoría le suspendemos el medicamento a los tres días, uh -huh. todos días. Sí. quiero quiero comenzar explicándole con lo último que dijo porque las dos cosas son importantes el número uno es de que cuando el niño tiene verdad la infección de vías urinaria, y entonces y el padre no, o los padres no completan el tratamiento, es porque a veces miran ellos que se mejoraron pero que se mejoraron no significa que ya se curaron uh -huh. que quedó estéril pues la, la urinaria, y entonces ellos se lo quitan pero creo yo esa es una forma mía de crecer creo que no hay ahí en los libros quizás más bien basado en los principios cristianos porque yo tengo que dedicarle en el poco tiempo que tengo de la relación con un médico paciente porque a veces es muy rápido la cosa muy, muy... entonces aún así debo de buscar cómo darle confianza eh, o sea, normalmente a veces nosotros podemos caer en la tentación de decir esta señora no me entiende ¿yeah? o esta señora... Este, Ya le expliqué, pero no pero no no, no, no sé qué pasa. Entonces, Pero nosotros debemos de decirle claramente, mire señor, usted tiene que cumplir este tratamiento, porque si usted no lo cumple, entonces el peligro que hay para que esto recaiga y que el riñoncito del niño se le, se le grave, entonces va a ser peor. Por tanto, yo estoy diciéndole que esto lo debe de cumplir. El tratamiento normalmente es entre 7 y 14 días. Entonces, allí nosotros debemos de influir. A veces... Tal vez, porque le escuché decir, tal vez no será que el médico no, no, no lo prescribió bien. A veces no le dedicamos un suficiente tiempo para explicarle bien también. Mm, eso pasa. Doctor, sí. le agradecemos por su tiempo. Ya lamentablemente llegamos al final. Eh, le vamos a invitar en otra ocasión para hablar de su otra especialidad, que es ah, importante, sí, los virus. Sí, cómo, ¿no? Sí, eh, sí, cómo, sí. Cómo, las alergias, perdón, que usted es sí. alergólogo. ¿Cómo sí. poder...? tratar con las diferentes alergias que se presenta en el ser humano. Le agradecemos, ¿sí, doctor? Con mucho gusto. Y Muchas señor gracias. también gracias por la oportunidad para explicarle a la gente. Esta cosa lo tiene que saber la gente. Sí. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde, usted nos encuentra de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde por el Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.